Con David, ¿cómo ha sido la experiencia? Increíble. Bueno, imagínense, para nosotros, David en Argentina es así como. es una estrella en todas partes, pero en Argentina lo amamos y crecí con su música. Y cuando me propusieron cantar con David fue un sueño hecho realidad. Y Qué aparte de conocerlo a él como persona, lo humilde que es, lo pues trabajador él, que es, pues increíble. Es una experiencia pues muy linda. No, ¿Cómo está igual? ella? Para mí, igual, ella es una chica fantástica, sinceramente, gran trabajadora y que ya. Estás representando a su país, Argentina, por todo el mundo entero y eso es... me gusta mucho. Y hemos visto una foto muy bonita con tu pequeña. ¿La has disfrutado bien este verano? ¿Has podido estar con ella? Yo creo que ha sido el concierto... Eh, vamos, el, los conciertos. Ha sido como el verano más especial que he vivido con mi familia, precisamente por eso. Porque he podido disfrutar de la música, pero sobre todo de mi familia de mi tierra. Y entonces, también, también, también. también está aquí ¿Has aprovechado este veranito en España para disfrutar de la isla, del amor, de la comida? Sí, sí. Bueno, vine para cantar con David en el Teatro Real y me quedé unos días disfrutando del verano español, como, como ustedes dicen. Increíble y ahora estar presentando esta película que me hace mucho gusto. Seguimos en Instagram y junto a una fotografía preciosa con Pepe Barroso, has puesto lo que yo creo que es una auténtica declaración de amor. Eres todo lo que siempre soñé. Estás atravesando una de las etapas más bonitas de tu vida. Sí, así es. Bueno, es que el amor es lo más lindo que le puede pasar a una persona.